Hasta ahora hemos creado Arrays a partir de listas o de tuplas. Sin embargo, NumPy tiene funciones específicas para crear arreglos o vectores o Arrays, como los queramos llamar. Una de las principales es Arrange, que es muy similar a la función Range de Python. Vamos a ver cómo funciona. Escribimos Arrange y vemos la ayuda. Aquí vemos que tiene varios parámetros. El primero, que es optativo, es el punto de partida, Start. Stop, que es el punto de llegada, es obligatorio. Y Step, que es el paso, es también optativo. Bueno, pues vamos a ver cómo puede funcionar Arrange y cómo es muy similar a la función Range de Python. Si aquí ponemos un 9, el Array empezará en 0 y llegará hasta el 9. Pero tenemos que tener en cuenta que en Python el último de los números nunca se incluye. Por lo tanto, el último de los números será un 8. Aquí tenemos, empieza en 0 y termina en 8. Si no le decimos nada, el punto de partida es siempre 0. Ahora vamos a hacer otro, pero le vamos a decir que empiece en otro punto. El Start, que sea el 4. Y queremos que llegue hasta el 11. Entonces el Stop... Será un número más que el 11. Por lo tanto, escribimos 12. Aquí tenemos nuestro array construido. Está formado por números enteros y, por supuesto, su tipo es int64. Y vamos a ver el último de los parámetros. nb.arrange Le decimos que empiece en 4 que el punto de parada sea el 12 y que vaya el step o paso que vaya de 2 en 2. Por lo tanto, empezará 4, le sumará 2, 6, 8 y así, llegando hasta el 12 sin incluirlo. Aquí tenemos. Si en vez de ir de 2 en 2 fuésemos de 3 en 3, pues tendríamos que escribirlo aquí. También podemos, si queremos, omitir los parámetros que vienen aquí y escribir simplemente en orden los parámetros que le pasamos. Por ejemplo, el primero de los parámetros es el punto de inicio, el segundo es el punto de parada y aquí vamos a poner que vaya de 4 en 4. Así que no tenemos por qué escribir Start, Stop y Step. Y finalmente lo que vamos a hacer es escribir un array, pero que empiece en un número más grande y que vaya a un número más pequeño. Para ello, vamos a decirle que empiece en el 10, que llegue hasta el 0 y que vaya de 1 en 1 para atrás, pero eso es un menos 1. Aquí tenemos nuestro array que empieza en 10 y termina en 1.